Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Josefa Moreno. Mira, mira, yo quiero contarte, cuando yo era pequeñita, mi abuela me enseñó, yo tendría 5, 6, 7, 8 años, yo qué sé, no me acuerdo exactamente qué edad. Mi abuela, yo veía a mi abuela como hacía el queso y me enseñó a hacer el queso. El suero se iba guardando y el suero no se desperdiciaba, porque como éramos pobres se le echaba gocio y nos lo comíamos. ...con gofio, con plátano... ...esa era la única manera en la que teníamos... ...porque había mucha necesidad y no como hoy en día... ...entonces eh, el queso se dejaba allí hasta que se quedaba rico... ...también comíamos lo que notaba la tierra... Eh, ...las verduras y las papas... ...eso es lo que yo quería comentar... ...ah, y ahora veo que usted está participando de esta feria... ...con, con qué organización... Con la Asociación de Sordos. Llevo muchísimos años desde de jovencita participando, más de 21 años con la Asociación de Sordos. ¿Y, y a qué se sí. dedica la asociación? pues Hago con ellos actividades, aprendo cosas, no, no me quedo en casa boba. Actividades que, que estén haciendo, eh, llevo muchísimos años, ya tengo 66 años y entonces participo en todas las actividades que sea de mayores. Me voy de viaje, el lunes me voy de viaje precisamente, eh, me voy de viaje, eh, participo en todo cualquier tipo de actividades. Tengo dos hijos sordos también. Ah, veo por aquí que me acaban de dar unas fotos, ¿pueden ser de usted? Sí. Sí, mía, sí. ¿Nos cuenta un poco de las eh, fotos? Eh, en una ocasión, en la Asociación de Sordos, pues hicimos cómo se... para, eh, para enseñarle a los sordos cómo se hacía el queso. Bueno, de, estoy hablando de hace muchos años. qué ropa usábamos, porque claro, antes hacíamos mucho frío, cómo nos tapábamos y cómo se tricotaba y se hacían las mantas también, que era algo que me enseñó a mí, mi abuela. Y, y esas son las fotos de esas actividades. ¿Y en la asociación además prestan algún tipo de servicio más de ayuda formal, de papeleo? Sí, yo cuando necesito, antes no había, pero ahora sí tengo la oportunidad de tener el intérprete. Antes la gente me hablaba, y yo que ella, no entiendo absolutamente nada. Entonces durante años se presionó para que mediante el gobierno y en todos los servicios públicos, incluido médico pues nos pudieran tener, antes nos quedábamos embarazadas y no nos enterábamos absolutamente de nada. Mis hijos, gracias a Dios, pues han tenido la oportunidad de tener otro desarrollo educativo y diferente en la sociedad gracias al intérprete. Porque antes, espera, espera, ¿qué dice? Pero es que yo no entiendo que soy sordo, no nos ha hacían caso no no no nos integraban en la sociedad como ahora como hoy en día entonces hemos pues, luchamos y gracias a ellos pues por fin por fin tenemos intérprete por fin tenemos intérprete y mis manos en mi voz y mis hijos también se comunican y tengo una nieta oyente y una nieta hipoacústica. Así que mira, bueno, estoy muy contenta ahora con mi familia y la integración de mi familia. También mi hija que pudo educarse y no como yo que no tuve educación. Mi hija me enseñó cómo utilizar el intérprete y gracias a eso hoy en día me puedo comunicar muy bien. Pues la verdad que hay que agradecerle mucho a la Asociación de Gran Canaria de Sordos y sobre todo a la sí, fuerza sí, sí, y a la perfecto. voluntad de todos ustedes por sacarla adelante. Y voy a continuar presionando porque todavía es muy necesario, no hay intérprete en los servicios de urgencia y no hay intérpretes en los ocupados Hombre, 24 horas por lo menos que no tenga un servicio de intérprete porque si imagina que si pasa algo de urgencia, ¿a dónde voy yo? Que si no localizo un intérprete. En la península sí hay en algunos sitios, a través de la Confederación Nacional de Sordos de España, pero aquí no. Bueno, a seguir en la lucha. Gracias por estar con nosotros. Gracias a